nueve minutos, es miércoles y como todos los miércoles le vamos a dar la bienvenida a la gente de Valerza, nos vamos a ir hasta SAS Créditos para conocer hoy un tema que realmente yo por lo menos no lo conocía, nunca había escuchado del score crediticio, qué es el score crediticio, para qué sirve, cómo tengo que chequearlo, si es que puedo hacerlo, para eso la vamos a saludar a Belén Sosa Talima, quien es la gerente de créditos justamente de SAS Créditos, cómo andás Belén, buen día, cómo andás, todo bien? Hola Nico, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno Belén, Aquí hoy para hablar de. Con frío. ¿Está con frío? Sí, sí, sí, sí, la verdad sí. que está, está fresco. Una mañana, tres grados a este, en este momento, el actual, así que la verdad que es una mañana eh, bastante fresca, como viene sucediendo en los últimos días, bueno, ya estamos en invierno, así que la verdad que está fresco. Eh, Belén, un tema, un tema interesante, realmente yo recién lo decía, no conocía, ¿qué es el score crediticio? ¿Qué es el score crediticio? Bueno, score significa puntaje, por lo tanto, eh, estamos hablando del puntaje que dan entidades que recaudan información de, de tu comportamiento de pago sí. y de acuerdo a tu comportamiento te calificas, te da un puntaje. Generalmente no. del 0 al 999. Ajá. bien. Sí, eh. Eh, podríamos, podríamos tomarlo como que toman la calificación al estilo... Si tenés, un, como en la facultad, si tenés un 6, aprobás. Acá si tenés 600, estás más o menos aprobado. Bien. Eh, Belén, entonces, digo, yo para, para por ahí entender un poco, score crediticio, yo saqué un crédito en, de, en SAS Créditos, por ejemplo, y lo, sí. lo fui pagando en tiempo y forma, ¿sí? Eh, y ustedes después, eh, como empresa o, o como eh, financiera, Nosotros, digamos... Eh, Nosotros, Me ponen y como... un puntaje. Nosotros como empresa le informamos al Banco Central que vos sos cliente nuestro sí. y que nos estás pagando al día, supongamos. Uh -huh. Eso sale en, en el Banco Central, que es el, la, la entidad que, que, que, que centraliza todas las entidades bancarias y no bancarias, y ahí eh, uh -huh. sale. Si estás al día y si estás atrasado, también te informa. Bien. Eh, Por lo tanto, lo que hacen estas otras entidades que recaudan información del Banco Central de los últimos dos años, generalmente, es fijarse en estos dos años qué es lo que dijo el Banco Central. Ajá. Y de acuerdo a eso te dan un puntaje. ¿Sí? sí. sí. Eh, obviamente tiene que ver si es que te atrasaste en algún momento, cuánto tiempo te atrasaste en algún momento, eh, también tiene que ver con qué monto estás debiendo el día de hoy, más allá de que estés al día o no. ¿Sí? Todo eso lo califican estas entidades, que son sí. distintas, son varias, y de acuerdo a eso te dan un puntaje, que es a lo que decimos score crediticio o Bien. puntaje crediticio. Uh -huh. ¿Sí? eh, solamente, eh, para... Belén, ¿y el score uh -huh. crediticio solamente para poder pedir eh, créditos a futuro, digamos, o te sirve para claro, otra cosas también? Iba a decir. ¿Para qué te sirve? Te sirve para sacar créditos, uh -huh. ¿sí? está clarísimo, para sacar mayor cantidad de créditos, o sea, tener más opción para sí. eh, acceder a mayor cantidad de empresas que te den crédito, te sirve para sacar mayores montos y también te sirve para acceder a tasas más bajas, porque cuanto sí. mejor cliente sos y menos riesgo sí. corre la empresa en prestarte plata o un crédito o lo que te den en, en cuotas, uh -huh. mientras menos riesgo corran, más tasas la baja la, pero más baja en la tasa de que, que te cobran. Es decir, que es, es importante, digamos, el score crediticio. Eh, hace rato decíamos, eh, si yo no, no tuve ningún atraso, digamos, fui pagando con las cuotas al día, eh, ¿es una de las cosas que se fijan para darme el score crediticio? ¿Hay otro tipo de, de puntos que se fijan a la hora de ponerme el, el score o solamente es si yo no me atrasé en las cuotas? Es si te atrasaste y el monto que estás debiendo al día de hoy generalmente. O sea, si vos, eh, de acuerdo a tu ingreso, ¿cuánto es lo que vos debes? Sí, o sea, ¿cuántos sueldos tuyos estás debiendo aproximadamente? Eso es lo que se mide y de acuerdo a eso también te dan un puntaje en el score. Otra cosa que, que mide también es la cantidad de consultas comerciales que se hace de tu score. Bien. O sea hay un... Hay un, un te, te preguntan, es una duda que tiene todo el mundo, ¿esto me baja el score crediticio si sí, yo consulto mi, mi informe? Y en realidad, si lo consultas vos, como una gestión personal, vos tenés derecho a acceder a tu informe eh, uh -huh. y no, no te baja el puntaje. Ahora, si, hay, si el que accede a tu informe es un vendedor, por decirlo así, o una empresa que, que te quiere vender algo... Sí. Ahí sí te baja el score crediticio cuando tenés muchas consultas. Bien. O sea, sí uh -huh. tienen que tener cuidado de no en una semana irse a recorrer todas las entidades y que todas le hagan una consulta del score, porque seguramente les va a bajar el score crediticio. Eh, eh, ¿Qué quiere decir que están buscando generar una deuda? Claro, bien, exactamente. Eh, yo saqué un crédito en SAS eh, y yo quiero saber sí. cuál es mi score crediticio. Puedo consultárselo a ustedes. ¿Puedo entrar a alguna página y ver cuál es mi score? Digo, ¿cómo, ¿Cómo lo chequeo a eso? En realidad, las páginas donde, donde, donde te califican, hay, hay muchas, pero te puedo sí. nombrar dos o tres. Está Verás, Gnosis y Credixas, Riesgonet. Cualquiera de ellas tiene un score crediticio propio. Cada una te califica de acuerdo a lo que encuentres en tu historial. ¿Sí? Y, a, y a cuando hablamos de la variedad de eso, hay otra cosa que está como muy instalada y que uno ve que sale muchísima publicidad y todo eso de entidades que te borran de, de el, tu historial negativo de, de, estas, de estas empresas. Sí. La verdad es que no, no es cierto. O sea, no hay forma, la única manera de que vos tengas un buen score crediticio es que seas, tengas un buen comportamiento de pago. Estas empresas Bien. que dicen que te van a borrar de algunas entidades, de algunas entidades o por más que no hayas pagado, eh, te podrán borrar de una, pero la mayoría de las empresas no, no, no consulta claro. solo una de estas empresas. Es importante Así tener que en cuenta no. eso también, ¿no? Sí, para, más que nada para que no termines pagando plata para algo que no, no es real. Ajá. Sí, Eso no, no pasa. Ahora, Evelyn. Y... Eh, ustedes como, como SAS Créditos, como empresa... ¿Tienen la obligación, vamos a suponer que, insisto, yo saco un crédito ahí en, en SAS, ¿tienen la obligación ustedes de informarme de mi score crediticio o eso lo consulta una persona que sacó el crédito? No, en realidad no, no, no hay obligación de informarles si vos tienes derecho a solicitarlo. Bien. Si la empresa donde estás sacando, ya sea SAS o cualquiera, no tiene la información porque generalmente los agentes de atención no tienen acceso a esa información porque ¿Sí? son... este se hacen informes internos, eh, lo que puedes hacer sí y tienes derecho a pedirlo es en la entidad como, por ejemplo, Herasnosis, que te dan la posibilidad de sacar tu propio informe eh, de forma gratuita una vez al año. Entonces, ahí con eso ya, ya puedes acceder. De todas maneras, si la empresa lo tiene, la tiene la información, no creo que tenga problema en decírtelo. Eh, Belén y dependiendo del score crediticio después si ha sido un buen cliente eh, después eh, el mismo la misma empresa te llama y te ofrece algún crédito nuevo no es, es así más o menos el, el mecanismo exacto sí igual cuando ya vas a hacer, formar parte de la empresa a veces ni siquiera es mirar, necesario mirar tu score crediticio porque ya sos cliente y ya te conoces no cuando ya sos cliente ya sabemos que sos un, una persona confiable para prestarle algo. Uh -huh. Pero sí, sí, cuanto más alto está tu score crediticio, seguramente tengas mayores promociones y, como te dije, a mejores tasas. Bien. ¿Sí? Uh -huh. Otra cosa que hay que hacer para cuidar tu score crediticio, y esto es otra duda que surge muchísimo, es que siempre te preguntan, si yo soy garante de alguien, ¿me sí. afecta y esa persona se atrasa? ¿Me afecta a mi score? sí. Si vos das tu firma como aval de alguien que está atrasado, uh -huh. vos también afectas tu score crediticio. Eh. Entonces, siempre tengan cuidado a quién le prestan tu firma, tu garantía. Ah, bien. Eh, no, me, me quedaba pensando en el, en el garante. En este caso, el garante también eh, tiene un score crediticio. Claro. Todo, todas las personas, todas, todas tenemos un score crediticio. Bien. ¿Sí? Sí. Uh -huh. eh, Todas, todas las tenemos, más allá de que no operemos en bancos, tenemos un score crediticio ficticio. ¿Qué es lo que vos tenés que hacer? Y en realidad vos siempre vas a necesitar un crédito. Hoy tal, hay personas que se manejan mucho en efectivo. Eso eh, que vos te manejes en efectivo, está bien, si puedes hacerlo, buenísimo, pero no, no te da historial crediticio. Entonces cuando vos necesites sacar un crédito, no te lo van a dar porque no, te, no tienen una historia de cómo te comportaste vos en el pago. No tenemos una forma de comprobarlo. ¿Sí? Lo, que, lo que sí, todos, todos tenemos un score crediticio. Ahora, si vos firmás como garante de alguien, sí. si vos firmás, no sé, supongamos, vos le ayudas a, tu, a sacar una moto a tu hermano y tu hermano se atrasa, si va el día, los dos tienen buen puntaje, fantástico. Uh -huh. Si se atrasa, los dos tienen un score crediticio, el, el score crediticio. claro, exactamente eso. Exacto. Son, son sí. buenos puntos a, a tener en cuenta. ¿Qué otra cosa hay que tener en cuenta a la hora de eh, pensar en el score crediticio o de ir a sacar un, un crédito, Belén? No, principalmente es, mientras más alto es tu score, mejores, mejores opciones claro. tenés uh -huh. y seguramente mejores tasas. Y eh, bueno, para mejorar el score crediticio es, es la idea, si te, si te manejas en efectivo nada más, no tenés historial y cuando necesites un crédito no lo vas a poder sacar. Así que es bueno, y en su momento lo dije, es bueno tener un, una tarjeta de crédito o sacar un crédito, un préstamo. Sí, siempre y cuando pagues no hay ningún problema. Claro. Y, eh, y además te ayuda a subir tu score crediticio y a mostrar que vos eres un buen cliente. Y ahí ya... Eh, ya, ya estás calificado para otro tipo de crédito, porque en algún momento vas a necesitar o un prendario, o un hipotecario, claro. cualquiera de esas cosas que, que, que todos queremos para tener nuestra casa, nuestro auto. Entonces, este, bueno, ahí, siempre, manéjense con, con crédito controlado, siempre. Uh -huh. Y eh, fíjense a quién le prestan a firma. Y hay que, claro, eso te iba a decir, hay que tener también algunas cosas en cuenta si vamos claro. a ser garantes ¿no?, de, de alguna persona que va a sacar un crédito. Ven uh -huh. la gente que quiere comunicarse con ustedes, que quiere ir a consultarles algo ahí en SAS Créditos, ¿dónde están? ¿Cómo hacen para contactarse? Necochea 469, local 1, sí, ahí está nuestro local. Y ya saben, entren a nuestras páginas de Facebook, SAS Créditos, uh -huh. cualquier consulta nos la dejan ahí o nos visitan. Quizá ya los chicos le pueden sacar todas las dudas o consultas que tengan con respecto al score. Bien, Belén, muchísimas gracias, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego.